Mi primer recuerdo fue con un Commodore 64, yo quería jugar un juego que me dejó un colega y era una cinta de cassette. la tuve que poner, falló 3 4 veces y me acuerdo además que para cargar tenía que presionar el shift, pero como yo no sabía lo que era el shift lock, el bloqueo de mayúsculas, tenía pulsado el shift todo el tiempo durante la carga del juego. Esa vez estaba yo delante de un teclado y una pantalla con con muchos colores con sonidos era muy nuevo era todo muy muy nuevo para mí y me llamó muchísimo la atención entonces pensé esto esto mola esto tiene que ser guay mis padres nunca nunca me dijeron que no al contrario me veían curioso con el ordenador y me dejaron eh, y como ya lo teníamos por mis hermanas pues mejor sacarle uso al comodore que, que estuviera muerto en un rincón